Bueno, primero que todo, muy buenos días. Queremos darle un feliz día a todas las madres de Granada, del Ariari, del Meta y de Colombia en general, porque las madres son todas en el mundo. Madre es una sola y por eso es su ha. Proyectado a celebrar este día tan importante con ofertas muy especiales. Eh, tenemos todo en ropa para damas en esta oportunidad. Tenemos blusa para dama de 5.999, jean para dama a 19.999 pesos. Tenemos miles y miles de ofertas para esta temporada. Eh, La invitación es para que vengan al Supersiga. ¿Qué productos ofrecen específicamente para que las mamitas digan, pues vamos a supersia porque allí es un lugar único para hacer las compras para todas ellas, no solamente para las mamitas, sino para todas las mujeres que conforman el núcleo familiar? Oh, primero que todo, las promociones de nosotros son permanentes, los precios son únicos, nosotros no admitimos competencia en precios, somos fabricantes, tenemos distribuidores mayoristas en prendas para dama, en conjuntos, en blusas, en jeans, en ropa interior, en todo lo que tenga que ver para, para, con las mamitas en este mes de mayo, lo tiene Almacén Supercía a los precios más bajos del comercio de la ciudad de Granada. ¿Todo el mes de mayo vamos a estar de oferta, de promociones, entregando regalos a las mamitas? Sí, efectivamente, todo el mes de mayo está dedicado a las madres y desde ya nos estamos preparando para el Día de los Padres porque ya se avecina el mes de junio, el mes de los padres y entonces el Super SIA ya está preparando los detalles y para celebrar el Día del Padre también con torte y regalitos como lo hemos estado haciendo en este día tan especial como estamos celebrando hoy el Día de las Madres. Para las mamitas que vienen con sus hijos, que vienen a hacer sus compras, al fondo tenemos eh, una importante noticia para ellas. Bueno, pues la invitación es para que... Eh... Hay madres que vienen con niñitos pequeños, con bebecitos pequeños, así es su comprensión, que los niños son inquietos. Entonces el Super SIA, pensando en el bienestar de los niños, ha colocado al servicio un parque infantil al fondo del Super SIA. Tenemos eh, toboganes, tenemos piscina de pelotas, tenemos columpios y las madres que compren el Super SIA y en la ñapa pueden llevar sus niños a la parte eh, de atrás del, del Super SIA y... Un rato de sanos en el parque. Reitero esa invitación a todas las televidentes, a todas las mamitas de Granada y la región para que vengan, para que este mes vengan a Supercía a hacer las mejores compras y aprovechar los mejores descuentos. Bueno, sí, la invitación la seguimos extendiendo todos los días, hasta donde Dios nos dé la oportunidad, hasta donde el canal Ariari TV... ...cubra la señal a toda la gente del campo, de las veredas, de los municipios, de la riaria, a ...toda la gente que es tan hermosa, que creen en las promociones del Super SIA. ...queremos decirle nuevamente que el Super SIA está presente, está celebrando el Día de la Madre... ...vamos a celebrar el Día del Padre, vamos también a celebrar el Día de los Niños... ...y mucha eventualidad más, de pronto más adelante tenemos eh, más eh, espectáculos, tenemos más detalles... ...y tenemos más preparativos para la gente del Ariari, ...porque el Super SIA no piensa en nosotros, el Super SIA piensa en toda la región... ...en toda la gente, en todas las madres, en todos los padres... Padres, eh, todos los niños eh, Los niños son el futuro de Colombia Y por lo tanto desde ya estamos enfocados En la parte de los niños De la ciudad de Lariari y de Granada en especial Reiterémosle a los televidentes ¿Dónde está ubicado Supercia? Eh, en la carrera 14 Somos dos negocios en multi multinacionales eh, Super Sia y Super Jugo la Ñapa. A continuación estamos ofreciendo en la Ñapa los, los precios de jugos, los mejores sabores en jugos, en comidas rápidas, en platos a la, a la carta y mucha variedad más de, de productos que ofrece el Super Sia y Super Jugo la Ñapa. Almacén Super SIA, ropa juvenil en las mejores marcas con las últimas tendencias, vístete a la moda, vístete a la vanguardia, Almacén Super SIA te ofrece una amplia variedad de ropa para niños, damas, caballeros y para toda la familia. Con nosotros encontrarás camisetas, blusas, jeans, vestidos, ropa interior, porque Almacén Super SIA sí cumple lo que promete.